¿Ustedes se acuerdan que durante el gobierno de Iván Duque y su ministro de Defensa, Diego Mulano, supuestamente dieron de baja al líder guerrillero alzado en armas, Iván Mordisco? ¿Ustedes recuerdan que por eh, ese operativo el gobierno del expresidente Iván Duque pagó cerca de 3 mil o más de 3 mil millones de pesos, supuestamente por, te, por poder obtener las informaciones que dieron con el paradero de este señor? Pues Colombia, la tierra de los milagros, resucitó. Resulta que hoy el señor Iván Mordisco es tendencia en Colombia, en todas las redes sociales, porque apareció vivito y coleando, como dicen en Colombia. Sí, señores, y apareció precisamente diciéndole a toda la prensa en Colombia, y diciéndole al gobierno de Gustavo Petro que apareció, que está vivo, que nunca le dieron de baja, eh, que ahora piensa sentarse a negociar con el gobierno del presidente Gustavo Petro eh, en para tratar de buscar unos acuerdos de paz. O sea, esto es muy grave. Es muy grave porque le mintieron al país. Es muy grave porque eh, fue, es, ha sido una de las grandes mentiras de Colombia, del, del gobierno anterior, pero una mentira que también ha sido apoyada y respaldada por medios de comunicación, por medios de comunicación tradicionales de Colombia como la revista Semana y la periodista Vicky Dávila que salieron a mostrar supuestamente las pruebas de que este señor Iván Mordisco había sido dado de baja, pero muy grave también porque es que durante los operativos y los bombardeos para dar de baja supuestamente al señor alias Iván Mordisco, pues dentro de ese bombardeo murieron dos niños, y recuerden ustedes que el exministro Diego Molano, hoy candidato a la alcaldía de Bogotá, por el que yo espero que ninguno de ustedes vaya a votar, pues eh, salió en un, en un momento también a decir que eh, los niños asesinados, no me refiero a estos, a otros, pero que los niños asesinados eran máquinas de guerra. Eso es muy terrible, eso es muy grave que siga pasando en una sociedad como la nuestra, porque nos han engañado, porque esos 3 mil millones de pesos... Sí los cobraron, los cobraron del erario público, un erario que es construido con los esfuerzos de todos y de todas, con la plata que todos aportan y, todos ap y todas aportan a través del pago de sus impuestos. O sea, se robaron los 3 mil millones, repartieron los 3 mil millones, el señor no estaba muerto, asesinaron dos niños para hacer creer que habían habido unos bombardeos donde este señor había, había sido de baja esto es una gran mentira es una gran estafa, por la que además a todos los colombianos y colombianas pues nos tocó pagar una cifra exorbitante, 3 mil millones de pesos que hubieran servido para ayudar a emprendimientos nuevos en Colombia para darle educación a nuestros jóvenes para darle alimentación a nuestros jóvenes pero todo lo contrario, lo que hicieron con el bombardeo, pues fue precisamente salir a asesinar dos niños y el señor por el que supuestamente iban habían han hecho el operativo y pagado una gran recompensa, pues apareció vivito y coleando y diciendo, "Un momento, aquí estoy yo con mi fusil y subiéndose a su 4x4", así como lo están viendo acá en este video sin sonido. si sí, pues que a todos ustedes, el clamor y el llamado hoy es a despertar, a no a no creer en todo lo que dice eh, este periodismo vendido de ultraderecha de Colombia, porque es muy grave lo que ha venido ocurriendo, ustedes se imaginan, ustedes logran siquiera imaginarse en cuántas cosas más nos han mentido, cuántas verdades nos las han contado a medias, o cuántas verdades nunca han sido verdades, cuántas cosas han sido solo un, cir un, un circo, un espectáculo para tener contento al pueblo, para ellos poderse mantener en el poder, cuántas Cosa nos han dicho a nosotros para engañarnos y para seguirnos haciendo creer que los malos son los buenos y que los buenos son los malos. Y lo digo porque a este gobierno lo están persiguiendo los mismos medios de comunicación que defendieron en su momento esa mentira del gobierno nacional de que habían asesinado a ese señor eh a ese señor Iván Mordiscos. Entonces, a todos ustedes, muchas gracias por seguirse informando a través de mis redes sociales, muchas gracias a ustedes por creer en los medios de, tra de comunicación alternativos, muchas gracias a ustedes por respaldar un cambio en Colombia, por haber votado por Gustavo Petro la presidencia de Colombia, pero hoy tenemos que seguir unidos, juntos y mantener nuestra fuerza en una lucha que permita de verdad mantener un cambio en Colombia para desmantelar todas esas mentiras para que la verdad se conozca, para que la verdad se haga pública, sí, y para que al final de todo esto, en unos años más de lucha que nos faltan, pues podamos de verdad decir que comenzó una real reconstrucción de país, que comienza por decir la verdad. A todos ustedes muchísimas gracias, un abrazo por estar conmigo, yo soy Jenner Usuga, periodista de Reacción revista digital, síganos en nuestras redes sociales. Chao, chao.